La universidad es un lugar de innovación, por eso innovación y universidad son la misma cosa. En estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. We've we've es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central.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 Y now, it can. ¿Qué tal? Es un verdadero honor tener a dos grandes amigos aquí a la par. Eh, primero, un invitado muy especial, el profesor Miguel Ancho Bastos, eh, y eh, aquí a la par también tengo a Eduardo Fernández Luña, espero pronunciarlo bien. Eh, y hoy soy un servidor, Olaf Dirkmaat, soy director de CADEP, el Centro para el Análisis de Decisiones Públicas de la Universidad Francisco Marroquín. Y los dos invitados no creo que necesitan más eh, eh, presentación, pero Miguel Ancho Bastos, el profesor titular del Departamento de Ciencia Política y administración de la Universidad de Santiago de Compostela, y también muy pronto va a ser un doctor honoris causa de la propia Universidad Francisco Marroquín. He coincidido muchas veces con él, para mí es un, eh, un intelectual de, de enorme estatura y eh, tiene un conocimiento que pocos saben replicar. Creo que ha leído más libros en su vida que yo puedo aspirar a haber leído en mi propia vida. Entonces eh, es un gran honor tenerlo. Aquí a usted, eh, Miguel Ancho. Un honor imprescindible. Muchas gracias por sus amables palabras. Con eh, mucho gusto. Y aquí a la par Eduardo. Eduardo es profesor de, de Ciencias Políticas en la Universidad, Universidad Francisco Marroquín. Y aunque no le gusta que le voy a decir, pero también a tener el mando es exdirector del propio CADEP del de Centro de Investigación de la Universidad Francisco Marroquín. Bienvenidos ambos. Muchas gracias. A la... Vamos gracias. a explicar brevemente la dinámica. Esto va a ser interactivo. Vamos a discutir las preguntas que hay. Tenemos una pregunta, hicimos un poco trampa, hicimos una primera pregunta nosotros, pero invitamos al público donde estén, aunque estén en España o en Guatemala, que manden sus preguntas al profesor Bastos y vamos a discutir los temas que surgen y vamos a hablar de política, de anarquismo, de mini-estados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bienvenidos y arrancamos con la primera pregunta, que es de hecho el título de la conferencia y es ¿Cómo se comparan los mini-estados y el anarquismo? Y esa fue una pregunta que yo escogí, entonces déjeme tal vez aprovechar para explicar un poco de dónde viene, porque he hablado, he tenido el gusto de hablar bastante con el profesor Bastos. Y el anarquismo, de alguna forma, tiene similitudes con los mini-estados, porque en el propio anarquismo, si lo he entendido bien, eh, surgen esas comunidades más o menos pequeñas, autónomas, ¿No? y donde efectivamente uno puede, podría vivir en un sitio donde sí hay un mando, donde sí hay organización, pero donde uno también es libre de mover o cambiar de comunidad a comunidad. ¿Cómo se comparan los mini-estados y el anarquismo? Tal vez comenzamos con el profesor Bastos. A ver, es un tema, es un tema bien interesante. A ver, primero yo, yo pienso que el individuo no vive de forma solitaria y atomista, que no vive él solo. Normalmente todo individuo, incluso una sociedad con un estado pequeño o una sociedad sin estado, tiene que vivir en algún tipo de comunidad, tiene que vivir asociado con otro tipo de personas. Es muy difícil que pueda vivir él solo. Sería el Entonces, condominio, digamos, de hoy por hoy. Claro. Entonces, la idea que viene muchas veces de la teoría neoclásica o del liberalismo, sobre todo de public choice, es que somos individuos, maximizadores. Yo no creo que sea exactamente así. Un individuo está incrustado en alguna suerte de comunidad. ¿No? Y tiene que vivir en ella. Ahora, esa comunidad, si es pequeña, es muy difícil de distinguir de una anarquía. Porque el, el alcance de poder en una comunidad pequeña, aunque pueda haberlo, no, no, no pudiera haberlo, es muy, de alcance mucho menor que en un Estado centralizado. Su capacidad de, de control es mucho menor. Sobre todo, al ser pequeño tiene que competir con muchas unidades políticas semejantes. Y esa competencia normalmente es, es, a, la, es a la baja. Es decir, una unidad política pequeña unidad de mil habitantes, mil es difícilmente distinguible de una, de una anarquía. Y podemos hablar de... Aunque puede, aunque puede no serlo. ¿eh? Y podemos hablar de Liechtenstein, que es un ejemplo que le, le gusta mucho a usted, ¿no? Liechtenstein o eh, eh, Andorra, Luxemburgo. ¿Eso podemos considerar mini-estado solo para que...? todos todo Liechtenstein, en Andorra son más a un mini que, que Luxemburgo. Es que Liechtenstein tiene un, un aspecto que me gusta mucho, que es el derecho de, de, de secesión. Y, y si una, un grupo, un colectivo, tiene de derecho de secesión, si se distingue muy poco de la anarquía, porque ya pasa a ser en cierta forma, aunque no sea exactamente así, una comunidad voluntaria, una asociación voluntaria. O sea, Liechtenstein casi sería como un conjunto de comunidades donde hay el derecho de sucesión. De secesión. secesión. ajá, Claro, pero si tú te puedes marchar, ¿no? sin costes, sin, coste, sin guerra, sin, sin, ilegalmente, eso se diferencia muy poco de la anarquía, porque si estás en ese, en ese, integrado en ese colectivo es porque tú quieres, entonces, eso es lo, lo que digo yo, que se asemeja. No es una anarquía, obviamente. Supongo que no, aún le falta, ¿no? Pero él debe ser lo más próximo que hay <coughs> en y, el mundo moderno. ¿Y cuál sería el tamaño, tal vez, óptimo de estas comunidades dentro del, no lo del anarquismo? No, no hay. Lo hay ¿A no qué es, llega? Esto es hasta tal, esa democracia, es que, que, que recomienda las unidades pequeñas. Pero, pero no hay una escala mínima del Estado. O sea, no, un número concreto. No. Hay una... Hay una... En Islandia, que hay un centro de estudios de microestados, porque, bueno, claro, yo… Microestados, no miniestados. Micro, microestados. Sí. Claro, claro, al final, pues es un poco lo que decía el profesor, ¿no? Eh, no hay un número exacto, pero ellos clasifican como microestados todo aquel estado de menos de medio millón de habitantes. Dicho esto, eh, claro, hay mucha variedad, pues también como decía el profesor, o sea… Liechtenstein es similar a una anarquía, pero no todos los microestados son anárquicos, porque hay planificación central en algunos microestados, ¿no? Y hay políticas muy socialistas. Islandia es el ejemplo de esto, ¿no? Eh, que, que al final, pues es un país pequeño, es un país donde la población vive concentrada en el mismo sitio, sin embargo, pues es un país con políticas públicas muy planificadas, con una cultura muy comunitaria. Bueno, sí, pero probablemente con. con... Por su, propio, por su propio tamaño tiene que estar abierto al mercado mundial. Sí, sí, claro, exacto. exacto, entonces, no, exacto. Es muy difícil que sea proteccionista y exacto. es muy difícil que... Porque no tenga los recursos claro, dentro de su necesita propio... Necesita recursos de fuera y necesita vender sus recursos fuera fuera. ¿no? Entonces, sabe que como esa población que tiene no puede ser autárquica que le faltan muchas cosas. Bueno, entonces, creo que todos es... los discípulos del profesor sabemos una cosa. Los microestados y las comunidades políticas pequeñas, en vez de desintegrar, integran. Esa es una lección que todos los que hemos pasado por las clases del profesor Bastos sabemos. Contraintuitivamente, las unidades pequeñas apoyan la integración en vez de la desintegración. ¿Por qué? Porque al final necesitas comerciar para sobrevivir, para satisfacer las necesidades de los individuos que habitan ahí. Y creo que todos los que hemos salido de las aulas, como el profesor, sabemos eso. Si hablas con Daniel Rodríguez Carreiro, con Noemi, con Oscar, todos, todos tenemos muy presente eso. Y eso no lo tiene presente mucha gente. Mucha gente piensa en clave macro, no en clave micro. Y... Bueno, por ejemplo, si usted necesita un dinero, un dinero, una moneda, una moneda está tratada a, a, a pequeñas es un poco ridícula. Claro. Pero claro, acaban integrándose o haciendo un corrisiboard o usando una moneda pues, de una edad más grande. Si usted tiene un, un idioma con pocos hablantes, al final acaba siendo integrado en el idioma más hablado de todos, sí. no en el menor. Claro. No, creo que le pasa a los, países, a los Y eso países. pasaría lo mismo con, con los mercados, porque claro. hablamos de mercado común en Europa, por ejemplo, donde hubo esta integración, que luego pasó a un tipo de estatismo claro, pues, porque bastante porque nefasto. Antes, la Europa no estaba fragmentada, nada la Media, tenía un dinero solo. En el sentido de que había una moneda que la la plata, y no había nada más. Tenían un idioma común. Cada uno hablaba el suyo, pero tenían un idioma común que era el latín. De tal forma que cualquier... precisamente porque cada, ningún idioma era suficiente para acceder a la alta cultura, entonces. Un estudiante de la edad media, aquellos tipos, pudieron leer cualquier libro escrito. Estuvieron en cualquier universidad sin problema. Interesante. O, tenían tenemos... un sistema de derecho tenían una, cosa, una serie de leyes, normas comunes, dinero, que o sea, Al final, integraba, efectivamente. ¿Y cómo, cómo se evita entonces esa centralización no deseada? Porque es, es, eh, no, incluso el anarquismo está ahí a to, totalmente a favor de que hay intercambio entre comunidades, y claro. entre personas... Libre, ¿no? sí. que hay cortes que pueden ser las mismas, que se usa entre varias jurisdicciones incluso. Podemos estar de acuerdo de, de otras medidas digamos de coordinación entre, entre personas y, y, so y sociedades, pero ¿cómo evitamos esa centralización no deseada de funciones primero, de gobierno? Sabiendo, Terminando ponemos? con un gobierno. A ver, yo creo que un discurso político, no sé exactamente qué se debe, es un discurso centralizador. Es una lógica de escala, aparte que cuanto más grande es, mejor es. Y más eficiente es si se dan una serie de economías de escala y, cuando, y la que es como, como más fuerte que los estados divididos. ¿no? Primero hay que saberlo, que nos dicen que la, la Unión Europea, yo soy europeísta, antes de seguir, yo soy muy europeísta, por lo tanto que uno, no quiero la Unión Europea, porque Europa jamás, jamás estuvo unida. Claro. Y todos sus éxitos, los que tuvo, se deben estar, haber estado dividida. Siempre. Siempre. La comparación, por ejemplo, que se hacen siempre los otros, es con China. China también tuvo etapas y China se unió. Desde que se unió, empezó a caer. Y esto es muy importante saberlo. Entonces, primero, esa lógica se puede discutir. Por eso yo digo que soy europeísta porque sigo el auténtico genio de Europa, que nunca fue el de el Estados Unidos. ¿no? Pero claro, hay esa lógica de que la escala es mayor y ¿en qué se nota? ¿no? ¿En qué se nota? Eh, la Unión que ni siquiera sabe comprar vacunas. No, no, es que es así, es que es la misma lógica, la misma lógica que llevó al declive histórico de China. Al final quiere comprar todo centralizado y como sabemos bien aquí, los sistemas de planificación central no funcionan nunca. Claro. Pero... Además se, se vio en el caso, en el caso por ejemplo de España, se vio con el mando único cuando se intentó comprar sí. material, lo que produjo la creación del mando único fue desabastecimiento, desabastecimiento esceno, sí. de mascarillas, sí. de pantallas, sí. y obviamente de respiradores, de tal. Sí. Cuando se compra la vacuna de manera centralizada, lo que hay es desabastecimiento también. O sea, un descontrol absoluto pero, pero entonces... y al final no hay vacunas. Entonces, yo creo que hay que apostar por modelos, ahí sí, policéntricos y que tengan en cuenta que la unidad política más relevante es la más cercana al individuo y la unidad política más cercana al individuo es el gobierno local. Al final, Liechtenstein, aunque es un estado, no deja de ser un, un gobierno local. Y pequeño. Y pequeño. O sea, Andorra es un gobierno local. Entonces, al final, eh, pues los grandes estados, si quisiesen avanzar en ese sentido, con objeto también de recuperar la confianza, porque algo que, algo que nadie dice, porque a lo mejor es políticamente incorrecto decirlo, es que los gobiernos locales son los gobiernos que más confía la población. La población en su alcalde más o menos confía. De desconfía del poder legislativo del claro. en América Latina igual, cuando uno ve los indicadores, los gobiernos locales independientemente de los problemas que tengan la gente en la que más confía es en su gobierno local, no se fía ni del diputado de claro. turno, ni del presidente y, y es por eso, es por la cercanía, es por el control, es porque al final estoy mejor informado, sé si el alcalde de turno es un cacique o no es un cacique, si lo hace bien o lo hace mal, claro. a quién beneficia y a quién deja de beneficiar. Además, el, la probabilidad, la fragmentación de Estados es tuvo unos efectos muy positivos en Europa, ¿no? Y, y se debe precisamente a esa fragmentación. Lo explica, estás más que explicado, lo explica Eric Jones, por ejemplo, lo explica Jan Baetzler, Rubén Zorrilla, por ejemplo, lo explica recientemente Joel Mokil, otro libro de Ipko Sandey, va en la misma línea. El libro que acaba de sacar el historiador Walter Slade, de The Escape from Rome también dice que lo mejor que, que, que hizo Roma... Y que el éxito este que tuvo Roma fue haberse roto. En el Estado, que fue lo que dio el triunfo? Fue, eso es un, un historiador clásico. ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? Porque permite innovación. Los emperadores romanos... Bueno, hay una leyenda, ¿no? Que, que no sé qué máquina inventaron. ¿no? Que Se quedó en el momento del micrófono. Que... Ahí sí. Pedro. El emperador romano, no sé. Que que inventó una máquina que, que ahorraba trabajo. ¿no? Y una máquina hidráulica, esto es una es agenda apócrifa, pero sí. Pero el emperador mandó quemarla y romperla y ejecutar al inventor porque decía que si no, eso iba a destruir el empleo, ¿no? Y el emperador romano podía prohibirla dentro de Roma. Si, si una máquina semejante se inventara en la fragmentada, efectivamente, un sitio podría, podría haberse roto, pero en otros no. Esa claro. es la especie de Joel Mok, ¿no? Cuando hay uno, una innovación, algunos emperadores o reyes, por lo que sé pudieran quedar, intentar romperla, pero al estar tan fragmentado no podían romperlo. Claro. claro. Eh, siempre había un sitio que si te prosperaba y después se imitaba. Claro. De hecho el trío capitalismo se tiene una parte de eso. Claro. Es es yo es que yo es que de hecho creo que eso es lo que pasa con las ideas. Las ideas que nacen en algún sitio fueron prohibidas, pero sin embargo en otro sitio fueron aceptadas, ¿no? Con los autores y con las claro. ideas. Bueno, es que con bueno, esas, vale las pero el, el, el, aquí el, el, el, me, me llama mucho la atención porque estamos hablando de, de problemas a nivel local, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de temas discutimos? Pues, ¿dónde tiene que ser la carretera? ¿Cómo tiene que ser la calle? Sí. Eh, si los vecinos tal y tal están molestando, si tiene que poner una discoteca acá o no. Bueno, y la vida explota, no es tan política, ¿no? Como se explota el recurso de turno, el bosque, el labrino claro. de turno? El, el, Pero no se habla marino. de ideas abstractas. No, el debate es mucho no. más concreto y mucho más co cotidiano, tal vez, de claro. lo que a veces, cuando el, el, el Estado es tan centralizado, Leopold los históricos de la escala. De cuando un Estado se mete en escalas mayores, también se ponen gastos mayores en, en cosas que antes no compraba. Por ejemplo, Irlanda es un país marítimo. Mm. Pero no tiene ningún portaaviones. Mm. Ni falta que le hace. Mm. ¿no? Parece que sobrevive muy bien sin él. ¿no? Pero claro, cuando un Estado... Marítimo más grande, ya quiere una dosis, ya quiere comprar un portaviano, ya quiere tener un submarino, ya quiere tener una serie de, de cosas. Y no sé cuál es la lógica, cuál es la ventaja de tener eso. Puede ser que la tenga, no, no digo que no. Pero ya quiere como cambiar de escala, ya quiere meterse en asuntos que ya no son los suyos. Ya quiere como proyectar potencia. cambio el país pequeño, pues sabe no puede comprar eso, no lo tiene en punto. Y no veo que vivan peor la gente por eso si te me recuerdas no, lo que entiendes eso otro tipo de cosas no ya te pones con hacer grandes palacios hacer hacer grandes eventos cosas por el estilo de de hecho, sí. yo creo que vivía de hecho la gente vive mejor o sea el otro día discutíamos a, a, a Maquiavelo no y evidentemente sí. Maquiavelo crece en una Italia fragmentada sí. con un montón de unidades políticas claro y cuando se observa la realidad resulta que los conciudadanos o sea los vecinos de Maquiavelo vivían mucho mejor ...que cualquier persona en España o en el Reino de Francia. Tenía la renta o sea, era, más alta de, de Europa. La que claro, dijimos. la fragmentación, digamos, y, y la mentalidad comercial o motivada por dicha fragmentación... ...porque al final es la fragmentación la que motiva la identidad comercial... ...al final lo que hace es generar prosperidad para todos. Porque esa es la doctrina de la constelación de los estados. Muchas veces el discurso dice que la misma nación o la misma cultura tiene que tener un solo estado. En cambio... Bueno, muchos Corro, por ejemplo, pero después Lauro Martínez, por ejemplo, cuando estudia el Renacimiento u otras cosas, y explica, ¿no? La misma cultura puede estar perfectamente fragmentada. En muchos estados y no pasa nada. Y, y pone varios ejemplos, por ejemplo, las polis griegas, ¿no? Así que eran es. como eran casi un centenar, bueno, dependiendo de la época, ¿no? Pero bueno, eran, eran un territorio pequeño, muchas polis. Oye, ¿y lo que hicieron esas polis? <risa> y durante relativamente poco tiempo, porque ese esquema duró un 100 años, un centenar de años, me parece, ¿no? Tengo un. un Mira las cosas que hicieron. La Italia del Renacimiento. Por ejemplo, ¿Qué? las taifas hispanas. ¿Qué? O, la Alemania fragmentada hasta, hasta mediados del siglo XIX. ¿No? Holanda. ¿Qué? ¿Eh? Holanda. O también las provincias unidas. Las provincias unidas, precisamente con sus, con su, sus provincias unidas, derrotaron un imperio. Sí, más y, más eficientemente no, no, no que Y no solo el imperio un Estado, Suiza, ¿no? Suiza está hiperfragmentada en sí. realidad. ¿no? Pero bueno digo, fragmentación incluso en las provincias unidas que hablaré, por ejemplo, también es una cosa. No solo estaban, eran provincias, sino que se llevaban mal entre ellas. Bueno, claro, y llevándose no, mal pelear. entre ellas, aún así fueron capaces de plantar claro, claro. de, de cara a un imperio que arruinó a España, de hecho. Esa Quería pasar a la siguiente pregunta también sobre el tema militar. Y, y para terminar este tema, me fascina porque a veces en Europa hablamos de Estados Unidos como país, en, en un estado como Texas, ¿verdad? Donde sí. los republicanos generalmente se enfocan mucho, bueno, los estados tienen que tener mucha autonomía en Estados Unidos, sí. pero el estado de Texas tiene el tamaño, eh, pues un tamaño más grande que cualquier, bueno, muchos países europeos. Entonces sí. es súper centralizado todavía. Eh, la siguiente pregunta es al ámbito militar eh, y es la siguiente. ¿Son los mini estados viables? si no tuvieran un país vecino más grande y poderoso en términos militares? Yo sé que son más viejos que los estados tradicionales. Porque Andorra es más vieja que España. Y San Marino que Italia, por ejemplo. ¿No? Y Mónaco, porque también. No sé cómo hacen, pero desde luego viables son que están y sobrevivieron. ¿No? ¿Y no sabemos por qué? Pues porque negocian, pactan, tienen un acuerdo pero y sin armas. Son capaces de no solo la, la defensa es con armas. Se puede hacer con pactos, negociaciones, acuerdos o, o cosas por el estilo. De hecho, son previos. Y si fueron capaces de sustituir, incluso el Vaticano. El Vaticano es previo a cualquier, a cualquier otro estado en la Tierra. Aunque el Vaticano tiene su historia propia también. ¿no? Es previo, mucho más antiguo, que cualquier otro estado en la Tierra. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Pero son capaces de sobrevivir y los tienen. Y eso es en Andorra, pero hay otros ejemplos ¿Qué? también que usted está consciente de que han... Bueno, mónaco en la segunda mitad del siglo XX, Charles de Gaulle, todos sabemos que quería ocuparlo, ¿no? Sí. Y al final ahí sobrevivió y resistió por la habilidad diplomática. Es que está, estados mucho más grandes en no este fueron capaces. De rey. Estados más grandes. Este libro, ¿cómo se llama? ¿Este historiador polaco? No me acuerdo cómo se llama. Davis. ¿No? Los, los reinos perdidos. Ahí no cuento un montón de reinos grandes que fueron, desaparecieron. Mira el reino Dragón, por ejemplo. Y todo lo grande que era. No, y dicho, <ríe> esto, dicho esto, hay una opción para los estados pequeños en términos defensivos, que además el profesor Bastos es fan, que es el Hansa, ¿no? La Liga, ¿no? Sí. O sea, al final, las ciudades pequeñas pueden llegar a asociarse para defenderse, o sea, en caso, en caso los caminos diplomáticos no sirvan, en caso los pactos no sirvan, bueno queda una vía que es la vía de las relaciones diplomáticas para defenderse y construir una liga de asociación. Y en, en caso, caso de eso fracase, pues, pues también hay tropas pero privadas. Pero ¿eh? ahí no hay. Aunque las tropas privadas sí es cierto que es criticable a lo largo de la historia. Pero mira una, de una de cosa, los servicios. Estados normales al final se asocian incluso entre ellos. Sí. ¿Qué Estado europeo es viable frente a un ataque de una gran potencia? <ríe> ¿no? ¿Que nos ponemos en viabilidad? ¿Qué Estado sería? ¿Qué no, sería atómica, la la, la, la OTAN es una liga defensiva. Una liga de defensa, claro. claro. claro. Esa liga de defensa es, se, puede, se esos, puede hacer a pequeña escala. Mm. Esos pactos no, no corren el riesgo de, de terminar en algo permanente, la, la, la propia centralización que hemos mencionado anteriormente, que esos pactos, que creo que en Europa tal vez hay un caso se puede hacer sobre la, Europea, la Unión Europea, que en el comienzo es un pacto digamos, ver, de defensa, te... y termina siendo este gran monstruo. No, pero fíjate, la Unión Europea, el... el... Bueno, que me corrijas el profesor Bastos, pero yo creo que la Unión Europea, precisamente en defensa, es un gran fracaso. O sea, la Comunidad Europea de Defensa y la Comunidad Política Europea, que fue inicial en los 50, porque al final lo que querían Estados Unidos era evitar la guerra de Corea, y al final, como tenía la guerra de Corea, no quería poner... Pues fue rechazada por los países, porque al final el monopolio sobre la violencia es que forma parte del ADN de los Estados. Yo sí veo más viable el microestado... Otra vez, igual que los microestados tienden a integrarse y asociarse comercialmente, para cuestiones de defensa también hay más incentivos para asociarse. Si son estados grandes, no sé si conviene asociarse. Aún así, se asocian si la amenaza es superior, como en el caso de la OTAN. Lo que pasa es que al final la OTAN te acaban metiendo en un lío y es que no, no te meterías todo Ya, eso sí, eso sí, efectivamente. Porque te multiplica la posibilidad de conflicto. Sí, sí. Porque sí, todo lo sí. multiplica por la capacidad de conflicto de cada uno de los miembros. Y si Francia tiene el lío en Malí, si tiene el lío en Siria, y tal, por acaba todos metidos en líos. <ríe> de este a ver, fíjate que pues, un microestado, no te vuelves estúpido, sabes que, sabes que tienes un rival y te asocias. Prueba, bueno, mayoriamente hay unos cuantos, ¿no? Pues desde la, la, la residencia que hicieron los príncipes pues, a todos los, los, los avances de los, de los turcos en su momento, o en su momento, las polis cuando se enfrentaron a Persia, que era mucho más grande. Estaban divididas, pero vieron que los convenios se juntaron. Y fueron capaces de, de plantar carga en aquel momento en concreto. Y después se volvieron cada uno a su casa. Lo, yo creo, pero esto es intuitivo también, otra vez. Al final, cuando se habla de micostados, se habla de este tipo de cuestiones de, en, en, militares en clave defensiva, no ofensiva. Y eso creo que es la mayor de las virtudes Al final, las ciudades griegas que se estaban defendiendo. Es que no hay violencia más legítima, es legítima defensa frente a la invasión de un extranjero, ¿no? Sí. El Hansa también se estaba defendiendo. Cuando, o sea, ¿qué decir? Es, es como mucho más legítimo el uso de la violencia y la reflexión sobre seguridad, porque nunca se trata de ocupar territorio de otro, de imponerle de un modelo al otro, no, es de defender y que me dejen hacer. O sea, ahí está ¿Quién cree ustedes que son más agresivos? No, no, no, claro, realmente. Claro. Es una cosa que yo no veo. Ah, en Andorra invadiendo sitios ni cosas no, no, así. Está, es claro. Claro. a Rusia sí la veo invadiendo a Andorra no claro. hay que esperar pero el, el no hay este problema de free rider ¿Cómo se, se, se sí, diría sí, en español? Sí, free rider. En, en el, sí. el free rider en en cuanto a estos pactos o es que esos, esos pactos pueden generar problemas de free rider donde efectivamente uno dice, sabes que voy a invertir un poquito menos en, en posible defensa militar sí. para que en el pacto yo el sí otro lleve la cuenta, sí lleva la factura. No, pero depende de cómo se pacte, ¿no? Bueno, yo ahí sí Dep creo que hay. Depende de cómo se pacte. La OTAN fue free riding, ¿no? En cierto sentido. La, la, bueno, la OTAN sí. La OTAN sí. es free riding en el sentido que se piratea un poco a Estados Unidos. Así es. costes. Así ¿no? es. Pero él, él supongo que está refiriendo o a sea, que si un costado pequeño puede, digamos, hacer free ride de repente a uno grande. ¿No? Y se beneficia de los demás. Hombre, se beneficia, pero también supongo que colaborará en la defensa si hace falta. por la cuenta que le trae también. Pues claro, están, están los viejos debates de que es más fácil de conquistarse un territorio unido, compacto o muchos estados pequeños. Es un viejo debate de teoría militar, ¿no? Claro. Mm. Y cambia. ¿Qué? Cambia con ¿Cambia? la tecnología. ¿Eh? Los imperios grandes, por ejemplo, de, de, de América, fueron conquistados fácilmente. Es el top link. Bast, Basta igual que... Basta con simplemente conquistar la cúpula y ya está. Cortas la cabeza. Sí, la pregunta es, ¿Cortés, por ejemplo, conquistaría México si México estuviera dividido en mente, <risa> Con la gente, con la tropa que tenía. <risa> ¿No? ¿O, o Pizarro el Perú? Y, y, igual que muchos otros imperios de, la, de otras zonas, ¿no? <risa> Cuba incluso. ¿Eh? Claro, pues, de eso se trata. Con, con poca, relativamente poca gente basta con conquistar la cabeza. Pero si, si tuvieras muchas... Cada vez que conquistar sería más fácil. Si dices el costo aumenta a la medida que tienes que conquistar todas áreas con sus propios líderes o sus propios claro, sí gobiernos. Fragment, la fragmentación gobiernos. Sube, sube los costes a la hora de conquistar. Claro, y la fragmentación al subir esos costes, lo que hace es aumentar las probabilidades para que los no conquistados descubran fórmulas para defenderse. Porque al final ganas tiempo. O sea, no es al no cortar una cabeza central y irte teniendo que cortar 20 cabezas, eh, pues eh, cuando vas en la segunda, los otros 18 ya, está, ya están pensando cómo se van a Europa, Europa no se ocupada nunca, con toda la fragmentación que tuvo. China cayó un poco tiempo frente, por ejemplo, a Genghis Khan, y era un imperio inmenso. a Europa discuten los historiadores que si los caballos no comían hierba de aquí, que no les gustaba, o que las líneas de, de, de, de, pero es igual, no las conquistaron nunca. Mm por las razones que fueran, ni los árabes ni ningún rival externo, digamos, no. No sé si se debe a eso, pero desde luego esa cosa fragmentada aguantó bastante mejor que imperios muy grandes. ¿eh? Pero no hay un anti-incentivo a esta fragmentación, que cabal viene tal vez de ventajas en, en defensa nacional por áreas más grandes. que hayamos cuestionado un poquito aquí esta, esta idea, ¿no? Es que, que, que hay más está... factores el que El origen lo del militar, Estado, pero... y ahí que lo explique el profesor, es que el Estado, aunque luego va ganando legitimidad, el origen es el bandidaje. Es una conquista, es una conquista, y cuanto más territorio y, y recursos y, y población controle, más recursos tiene la, la clase dirigente. Es, es, es así de obvio. Eso, ellos sí que tienen incentivo a, a incrementar el tamaño del Estado. Pero yo siempre pregunto, a lo mejor es una estupidez. Un ciudadano de Andorra, ¿no? Por ejemplo, un ciudadano de la India. Es un país muy grande, ¿no? O de China. ¿Qué tiene el de China? Yo no hablo de la serie traslante. Si Xi Jinping manda más que el presidente de Andorra. ¿no? El primer ministro de Andorra Manda mucho más y tiene más peso. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, un paisano, un ciudadano, un señor que está, un obrero de una fábrica, un trabajador de un comercio chino y un trabajador de Andorra. ¿Qué tiene el chino por ser tan grande que no tenga el de Andorra? A ver, ¿qué es le, le falta? ¿Tiene mejor, lo, hace, le dan, ¿Lo ponen antes en las colas, en los bares? ¿Le dejan entrar antes al cine por ser chino? No, Estoy preguntando qué privilegio tiene por ser tan grande. ¿Tiene mejor conexión de wifi? ¿La cerveza está más fría? No sé qué, qué ventaja tiene por. La, por el tamaño del chino. Es que yo creo que honestamente <risa> lo que tiene son desventajas. Yo entiendo que O sea, sea? yo, yo <risa> la, la ciudadanía en, que habita en microestados vive mejor y controla mejor a sus tomadores de decisión. Porque al final, un, un chino de a pie, aunque tenga dinero, probablemente hay muchos que tienen una renta muy alta y tal, resultado de sus negocios exitosos y tal, no puede influir en los tomadores de decisión, por ningún canal, ni, ni siquiera, siquiera por canales informales, ni siquiera por. O sea, sin embargo, un ciudadano de Andorra sí puede, sí puede hablar con su presidente, es que puede hablar con su presidente. Se saluda, a... se saluda, sabe quiénes son sus hijos, Va, al, probablemente comparten colegio, probablemente claro. mmm, tienen, bueno, pues eh, los mismos servicios de salud, y eso es esa idea de comunidad. Porque contraintuitivamente, y como dijo el profesor al inicio, un individuo incrustado en una comunidad, eso yo creo que es muy saludable para la vida social. Y luego, todas estas, todas estas filosofías que, que, bueno, que podemos dedicar otro día a criticar el republicanismo y todo esto, pero sin querer ahí, en esa comunidad, hay mucho compromiso con, con la vida pública, porque al final, si yo claro. estoy cercano a mi tomador de decisión... Hombre, pues si veo que la calle está sucia, llamaré. Si veo que la farola está rota o no alumbra, llamaré. Claro, o sea, eso pasa a otro nivel en los pueblos, sí, sí. en la diferencia entre pueblos y grandes ciudades. En los pueblos yo creo que todo funciona mejor y que la política importa menos. Lo llamas quién en a game, ¿no? Tal es, pero hablando de, de éxitos del, del, del Estado centralizado, ¿no, ¿no hay un caso que uno pueda hacer con la vacunación? De que los Estados centralizados han tenido más fuerza... Más poder en las negociaciones con las farmacéuticas grandes. ¿Te cree? No estoy seguro, pero planteo la pregunta. ¿Te cree que, normal, <risas> que, que en Serbia estamos vacunados más fácilmente, o Islandia más fácilmente, o en Marruecos incluso que la Unión Europea con todo el... A la distribución es más sí. ineficiente probablemente, pero la, la adquisición de vacunas. Es que, por eso, es, que ese es el problema de la escala. Estamos acostumbrados, y creo que es una lógica que no si se nos mete en, en la escuela, yo creo que es, forma parte del del cartesianismo, de la, de, la idea, de la idea de lo que es razón y racional, que es, que, es, que, es, que es metida, ¿no? la idea de que la escala es eficiente, efectivamente que hay unos costes crecientes a escala, y lo cual es correcto, hay unos costes crecientes a escala, pero hay unos costes crecientes en la distribución, que es la ley de Borsodi, que esa rabe se cita como contrapeso, es decir, efectivamente una cosa producida a gran escala es más barata, pero cuanto más barata es la producción, más costosa es la distribución del, del producto después. Usted puede comprar muchas vacunas, pero después tiene que repartirlas. Interesante. Y, y cualquier fallo, es un, es un fallo en muy gran escala. No es Sistema. una pequeña escala. Eh, Entonces, vamos... no le... A ver, nadie compra el aceite con sus vecinos. claro y, es más bar... y sería más barato. Ustedes se juntan todos los vecinos de su edificio, si viven en el que vivían antes, no, que era un edificio grande, sí, sí. y van todos allí, se juntan en asamblea, vamos a comprar el aceite todos juntos. Claro. ¿Vale? y efectivamente negocian con una tienda así como son muchos y, y sobre todo si compran a gran escala es más barato pero qué pasa es porque no lo hacen <ríe> que no lo hace? Hay que sí, almacenarlo, sí. hay que distribuirlo. Claro. Si, si se me acaba antes que usted, tengo que esperar que se le acaben los demás para poder pedirlo. Pero hay una serie de costos que hacen mucho menos ágil el proceso, aunque sea más fácil traer un bidón de aceite para todos el edificio. Sí, lo que sea, okay, usted mm. dice es que no puede separar la adquisición de la vacuna, en este, este ejemplo, de la instrucción, de la distribución y hay un la efecto positivo, tal es bueno, negociación. El almacenamiento atención, también. Atención, pero el el almacenamiento es muy costoso también. Claro, claro. el almacenamiento y, y una serie de costes. Es un problema de planificación central. Usted planifica la compra, pero tiene planificada el transporte, por ejemplo. Al principio hubo ese problema, de que no había suficiente frío. Después se, se arregló, ¿no? pero suficiente menos neveras de esas cosas, se tardó en hacer eso. No había agujas de estas que chupaban dosis, al principio, porque se desarrolló una cosa, pero no se desarrolló todo a la vez, sino que fue una cosa centralizada, comprada así, pero sin tener la infraestructura la logística después. Claro. Y muchos problemas vienen de ahí. ¿No? El otro simplemente, ¿cuánto cuesta la vacuna? Voy, la compro y punto. Y me cuesta cinco veces más, me cuesta. Pero me salió barato, me salió caro. Ojalá. No, estoy preguntando. La vacuna de esta Pfizer no sé cuánto cuesta. 10 euros, no, 40, 20 euros, no sé cuánto cuesta. O 15, de algo así. Yo diría que la Pfizer, que es la más cara, ¿no? De unos 20 dólares. Y que la AstraZeneca, por ejemplo, que a lo mejor fue criticada por precio hacia abajo. Claro, claro. Pero bueno, que la cosa. Es bueno, Comprada a compra 100, si ¿sí de caro o barata. <risa> Solo con las ayudas que están dando a, la, a, los, a los comercios que están quebrando, por el estilo no se puede comprar pues, todos los daños que están haciendo, en daños en vida. Si sí, sí. se ahorraría, y no sería barato comprarla acá. <risa> <risa> lo no visible versus lo visible. Quería pasar a una pregunta sí. del, del, del público y ahí seguimos con las preguntas. Tenemos una pregunta Adrián y pregunta: ¿qué piensa de fe, feudalismo? y su evolución jurídica en relación a los derechos de propiedad privada. Y vamos hablando un, po un poco de Europa y los estados, ministros, lo militar. Siempre el libro de Gers, ¿no? La invención de la Edad Media, es un libro muy, muy bueno. Yo defiendo mucho el, el, el orden feudal. No, me, obviamente no defiendo la forma de vida de la Edad Media, porque era, era muy pobre. Claro. Pero cuidado, claro. en el absolutismo no era mucho mejor, ¿eh? cuando, cuando se centralizó. Pero lo que estoy diciendo es que muy, la Edad Media es una edad demonizada demonizada. En el sentido de que todos los historiadores, pues, eh, sobre todo desde de, el Renacimiento para acá y sobre todo los ilustrados, la, la de que es una edad como que de oscura, de tinieblas, que es llena de... To cuando, cuando la mayor parte de las, las quemas de brujas y inquisiciones y todo eso son del Renacimiento, no son de la Edad Media. Pues Hers va desmitificando todo eso. Entonces, yo el feudalismo lo veo bastante bien. Como, como una forma... Primero que no, no era un poder soberano, sino que el poder era, era como le gusta a Eduardo, poliar, eh, era una poliarquía. Mm que había muchos poderes en el mismo sitio. Había el poder de la Iglesia, había el poder del señor feudal, había un poder difuso del emperador, había, había muchos poderes en competencia, había fenómenos como el homenaje ligio, que yo soy rey de usted, pero a su vez soy súbdito de usted uh -huh. por otro territorio. Entonces, era una cosa que, que a día de hoy nos, nos, nos parece muy extraña, porque estamos acostumbrados a, a, eso, a esa cosa compacta, racional, cartesiana, no. de que tenga que haber un gobierno solo en cada sitio, un mapa, una cosa compacta. No entendemos que pueda, usted y yo podemos tener leyes distintas. Uh -huh. Como era así, si usted era extranjero o tenía algún tipo de fuero, tiene una ley distinta de la mía. Ahora se vuelve en eso, con los temas de la panarquía, ¿no? que son temas de este estilo, pero que tienen un origen medieval. Pues yo en ese aspecto lo veo muy bien, obviamente, claro, con esto, como toda etapa había abusos. No creo que fueran superiores a los como después. ¿eh? Solo que nosotros parece que, parece que como el Renacimiento fue una de gloria. Pues ahí se volvió el esclavismo de nuevo. En esa etapa, sí, se, volvió, se creó la Inquisición, se instauraron censuras a gran escala, ¿no? Entonces, no veo yo... Se crean los estados de nación y, y se, se invaden un montón de sitios y en unas guerras, hay una escala antes nunca vista. Entonces, pero la Media tiene la fama, sí, de que era una cosa así como muy achada. Y si empezamos a rascar, vemos que no. Y hemos hablado de Holanda, de Alemania, del Imperio Español, podemos hablar de del Imperio eh, Romano. Y, uh -huh. y, y muchos eran fragmentados en que habían pues, líderes feudales localmente. Y que de alguna forma les dejaban en paz mientras que pagaban un cierto nivel de, de impuestos Pero vamos a ver y bien. cuando se superaba siempre el nivel de impuestos había un choque. Estamos acostumbrados a pensar el pasado en términos del presente. Y eso, o, o, claro, y, y es normal que todos lo hacemos. eh Pero pensamos que el romano es como ahora, que había un emperador que mandaba en todo lo que era el imperio romano. Claro. Porque usted lee la Biblia y dice que allí estaba Herodes, como un rey allí, en medio y tal, el imperio. Bueno, pues era un rey vasallo del imperio romano, pero en su casa mandaba él, ¿no? Y después, que el imperio romano no controlaba el territorio como se controla en un estado moderno, claro. sino que controlaba unas cuantas ciudades claves y unas vías comerciales. Buena, buena parte de la población vivía a margen del estado, claro, y no solo Europa. Eso es precisamente lo que, lo que, lo que señala Michael Mann, ¿no? El poder despótico y poder infraestructural, que al final. Curiosamente, a lo mejor, en las formas pues, premodernas o preestatales, había más poder despótico, el señor feudal tenía mucho poder despótico, jurídicamente hablando, pero al final su capacidad para ejercer dicho poder era muy baja. O sea, si uno vivía a cien kilómetros del, del, de la capital del feudo, pues, pues poco influía el señor feudal claro. en tu vida. Pero claro, con la evolución del Estado moderno, el poder infraestructural crece, la capacidad del Estado para ir a tu casa... Entrar en tu casa, decirte cuánto tienes que pagar, y llevarte a la cárcel. Pues, claro, eso, y, y la tecnología, eso, eso, ¿no? Hay que evaluarlo, ¿no? O sea, al final, las sociedades aparentan ser más legítimas, pero el tomador de decisión tiene mucho más poder infraestructural y mucha sí, más sí, pero... capacidad de invadir nuestra vida privada. No, o sea, y de determinar tu educación, tu forma de pensar. Claro. ¿Cuánta renta te pertenece a ti y cuánta no? Claro. Tiene todos los registros fiscales. A, ahora nos llegan una cosa de Hacienda y nos dicen pues, cuánto tenemos que pagar, pero son, son cosas de avances del Estado. Ahora, de... dicho esto, y sin bueno. ser yo un bueno. especialista en medieval, claro, el, el, el mundo medieval es un mundo en el que el individuo importa, poco no son comunidades orgánicas, ¿no? Pertenentes a la aristocracia, o perteneces al clero, claro. Claro. o formas parte del vasallaje, y claro, ahí como individuo pues tienes poco margen de maniobra, pero en cuanto a contrapesos al poder, yo creo que había más Contrapesos Antes que es el más. mundo absolutista. Claro. Que es el mundo que llega después, porque curiosamente el absolutismo es la evolución del Renacimiento, ¿no? Sí, sí. La patrimonialización absoluta. La de creación del Estado moderno. Del... de estados modernos. el del Estado por parte del rey. Y claro, eh, también es un tema de tecnología y comunicación, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo comunicaba un, digamos, un, un aristocrata desde su. Do, eh, eh, domicilio sí. hacia las esquinas del imperio y efectivamente fue una tarea de delegar y cruzar los dedos, ¿no? porque me acuerdo siempre de las historias de, de la compañía holandesa los indios orientales y mandas un barco a explorar en las, los, los indios y regresa un año después sí. y no hay forma de comunicar entre medio. Sí, en España es lo mismo, las, las colonias hispanas también eran lo mismo. Recuerda, las, las, eran conquistas comerciales, si se fija usted incluso los, los españoles también tenían cierto elemento de autonomía, no estaba siguiendo un directriz, un, un general, sino que ellos, ellos miraban y ellos iban haciendo como las compañías holandesas también más espontáneamente sí. <risa> Bueno, vamos a seguir a la siguiente pregunta, tengo aquí una pregunta interesante porque estamos hablando de microestados de, de Gerian eh, y la pregunta es ¿el fracaso económico de los microestados en el Caribe o en Ocean Oceanía no tiene nada que ver con su pequeñez? No sé uh -huh. qué tan expertos somos en no. el... No. A ver, eh, a ver, en el, el las islas Comores, que son microestados, pusieron un régimen socialista y quebraron igual que los demás regímenes socialistas. El principal factor que explica el éxito el fracaso siempre es el sistema económico. Ah. Eso no tiene, no tiene duda. Ahora, es más fácil que un país pequeño adopte un sistema económico de este estilo de, que, un, que un gran estado. Eh, digamos, aunque pueda puede haber ejemplos de todo. Es más fácil porque si es un poco consciente sabe que tiene que abrirse al, al comercio. Si con socialismo en una microisla, pues ¿a quién le compra y le vende? Si tiene una moneda que no tiene valor, ¿cómo, cómo hace para comprar, vender, intercambiar, etc.? ¿no? Pero no todas le van mal y está el mito, ¿no? Que tal ¿Eh? vez los microestados es ser microestado no garantiza el éxito. No, lo que claro, no, permite no, es que ahí no, no, exploramos opciones, hay ensayo y error. Gar... No es una garantía de nada. Depende no, no, no. no. claro, de lo que hagan, como es todo. Uh -huh. Yo en su momento escribía este centro de microestados de Islandia para ver si estaban interesados en, en, precisamente en los del Caribe, no en los de Argentina. Pero efectivamente sí que el fracaso económico es evidente. Yo no creo que sea por la forma política. Yo creo que es por el sistema económico como ha dicho el profesor que que eligen los tomadores de decisión, que muchas veces lo que pretenden es expoliar a sus propias poblaciones de manera un poco miope, porque al final podrían expoliar, si fueran racionales, a más largo plazo y con mejores resultados para ellos, eh, si fuesen capaces de integrar a esos microestados en, las, en los flujos comerciales. ¿Y los, globales, grandes, en el... los grandes estados del Caribe va mucho mejor? No es la cuestión. Por ejemplo, Venezuela, que es un gran estado del Caribe, sí. le va mucho mejor que el microestado. <risa> es una, curios una curiosidad, porque siendo grande, entonces también tendría que ser mejor. No. Y o también hay microestados del Caribe que van bien, porque va más tiempo y per cápita excelente. O sea, ¿cuál? Eh, va más. Va más. Eh, el... Es Caimán. No, Caimán, sí. Claro, sí, claro sí, son países sí, fiscales, no. me dirán. Bueno, pero son países fiscales, cada uno vive de lo, de lo que sabe hacer. Sí. Un, unos viven de la banca, para otros viven del esquí, otros viven de lo sí, que pues, de hecho, la gente piensa que vive de los bancos. y tiene la principal industria es la industria de precisión. Claro. Por ejemplo, aunque tenga bancos, ¿no? pero vive de la industria de precisión. Por ejemplo, para dentistas, donde muy alta calidad, la comparación puede hacerse en Europa. <tose> cojan los estados más pequeños de la Unión Europea y cojan los más grandes. Y cojan los estados más pequeños de Europa, Tengo uno en la Unión Europea, y cojan los más grandes y llegan a la media. A ver cuál, cuál da más. <tose> Claro, claro. Y, y me surge la duda, porque si hablamos de Caribe, pues tenemos que pensar, bueno, en Venezuela no, pero tenemos que pensar en islas. ¿Las islas tendrían, tendrían más esta, esta tendencia hacia ser microestados sí. o, o hay una relación ahí o Incluso es cuando, solo en mi mente? Sankitan Nevis, ¿no? Que hicieron independencia, se empezaron por islas. Sí. O sea, cada isla quería su... Imagínate que tienen 10.000 habitantes, una cosa así. Es más fácil defender, sí. supongo, ¿no? ¿Será por eso Es, por... La, idea, es que la idea mental del espacio es de la, de la isla. Entonces, cuando estás acostumbrado a ello, entonces entiendes que, estás, que puede ser perfectamente suficiente. Eh, tengo una pregunta yo, pero de verdad, solo es por, <ríe> por, mi, propia, por mi propia curiosidad. Pues, <risa> usted sabe que yo soy eh, un discípulo de Jesús Huerta Sot, y sí. creo que los dos son en España los eh, referentes en cuanto al anarcocapitalismo. ¿Tienes alguna, eh, algún desacuerdo? Con, ¿Con Jesús o, o estás de no, vale, acuerdo pues, en prácticamente yo, todo? Yo lo que veo a veces es que en el capitalismo, como entiende él, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Es como una España, pero sin Estado. Pero sin, está la imagen de España. Entonces, un no, en capitalismo no sería ni España, ni Holanda, ni nada así. Pero serían comunidades pequeñas. Eso sí, de cultura española. Porque yo lo que digo es, porque una nación tiene que tener un único Estado? Claro. ¿Por qué no puede haber una pluralidad, por ejemplo, castellanos? ¿No? Como lo, lo suben en Italia, como lo suben en Alemania, ¿no? ¿Por qué es tan irracional eso? Porque tiene que ser todo junto en uno. Y ¿No? esa es la cuestión. Entonces, digo, puede perfectamente. Muchas comunidades pequeñas que, sí que se asocian entre ellas por motivos culturales, así de simple. ¿Y existe eso? Existen eh, estados fragmentados donde. ¿Tiene la misma cultura uno con el vecino o si... Hombre, yo creo que hay una, jugar... Yo creo que honestamente, esta es mi visión, eh, sin ser especialista. Eh. Yo creo que si preguntamos en Suiza, todos sienten que forman parte de una nación suiza y que hay tal cosa como una nación suiza. Pero sin embargo, Suiza está hiperfragmentado, pues, ¿no? O sea, hay una competencia fiscal brutal, el gobierno central es súper débil, las decisiones se toman a nivel local. Y, sin embargo, eso no afecta a la vida de la nación. Todo lo contrario, la nación, la nación prospera y los ciudadanos se desplazan pues, en esa nación en función de sus preferencias, de sus intereses, sin erosionar el sistema. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en otros territorios, o en otros ámbitos socioespaciales, como dice Michael Mann, pues hay varios discursos de nación compitiendo al mismo tiempo. Y a lo mejor lo que favorece este tipo de soluciones es que se aglutinen con base en sus preferencias y en sus identidades por los ciudadanos en un sitio o en otro. Yo no veo es que haya problema con que eso. Puede tener una nación, un sentimiento nacional, puede estar dividido en varios estados. Así ¿sí? es. Es que no acabo de entender yo cuál está, dónde está el problema. O sea, Goethe no era alemán. Claro. Pues yo o sea, era el ministro interior de, de Weimar, si no recuerdo mal. ¿no? Y pasa algo, porque hubo otros en Baden-Württemberg y no eran alemanes todos los que había allí. Porque... Fue mejor que la alemana se uniera. Y, pero ahí no o están... Maquiavelo no era italiano, que más o claro, menos claro. lo decía. Asumiendo que causa causa efecto de alguna forma que no va de, de pertenecer a un lugar específico, que eso es que, genera. Es que honestamente, cultura, yo, no que siempre sé, es yo no sé cultura, qué piensa el profesor, pero bueno, específico. hemos charlado mucho fuera de cámara sobre estas cuestiones porque claro, nos apasiona. Claro, ¿no? claro. Pero yo creo que la, la política, desde mi punto de vista, se tiene que construir de abajo arriba. ...y el Estado lo hace al revés. El Estado tiene una narrativa muy perversa... ...y es como una especie de estafa para la ciudadanía... ...porque de arriba abajo le impone condiciones. Aquí lo que estamos hablando es el proceso contrario, ¿no? El proceso de abajo arriba, o sea... ...que la gente motu propio establezca una comunidad... ...que si se siente incómoda en una comunidad... ...se traslade a otra con la que se siente más cómoda... ...pero obviamente no negamos ni la existencia de la comunidad... ...porque el ser humano es un ser social... Y obviamente yo no niego las cuestiones nacionales. Yo sí creo que las naciones están en competición. Son, son cuestiones narrativas que tienen que ver con hábitos, con usos, con costumbres. Pero hay gente que se autoidentifica como parte de una nación. O sea, y que puede cambiar a lo largo de su vida su sentir nacional. Entonces, en ese sentido, negar que existen naciones yo creo que es negar la realidad. Porque si los individuos se autoidentifican con eso, pues claro. Pero y... ahora la forma política. Y la relación con esa nación de la forma política, ¿por qué tiene que ser la que diga el Estado? Es que yo eso no... Puede ser variada. Claro, claro, puede ser variada. No, no hay problema ninguno. Incluso a lo mejor es mejor para la su propia sostenibilidad de la nación. Pero no hay esa idea como de ver los países o la, la cultura, la identidad cultural como un partido de fútbol a veces, como, bueno, pertenecemos a esta banda y entonces eh, por eso queremos... Bueno, no tiene nada de malo. Salir Real. para afuera como sí, si siempre, fuéramos eh, o A lo mejor una escala más pequeña, a lo mejor una ciudad de Alanda contra otra jugando con el fútbol, pues estamos partido por su ciudad. Y no pasa nada, es una cosa es un juego inocente. Igual, ya está en la clase, de, de, de, cuando era pequeño, los de la clase de la A contra la clase de la B, teníamos cierta, cierta <risa> identidad de clase. No tiene nada de malo. El, el problema es que eso se acerbe y después deriva en violencia. Sí, pero no tiene por qué. No tiene por qué. El nacionalismo es como cualquier otra idea. Puede haber, la religión en sí no tiene por qué ser mala, aunque haya religiones violentas. Y el nacionalismo en sí no tiene por qué ser malo, aunque haya nacionalismos violentos. Porque no es el nacionalismo, es otro tipo de cosas. ¿Y usted cree que ese es la, la, el punto de diferencia que usted podría tener con, con Jesús Huerta Soto? No, digo que el esquema, el esquema, sí, el, es, el es como esquema en España, mental. Creo que en todas las, las funciones que hace el Estado español, que son hechas de forma privada. Y yo digo que no, no, yo no pensaría en términos de España, pensaría en términos de comunidades, de otro, de otro tipo, de una, una sociedad anarquista de ese estilo. Claro. Porque muchas veces lo que veo es que coges el Estado tal cual está y simplemente privatizas lo que hace. ¿No? Claro. Y, y no solo sería una privatización de servicios, sino que sería un cambio en la escala de la prestación de los servicios. Todavía. Luego hay otro tema que es un tema muy interesante que ha lanzado el profesor que no hemos discutido, ¿eh? ¿Y qué es lo de las jurisdicciones solapadas? Que parece que la gente no quiere aceptar eso. Y eso es sanísimo. Porque al final cuando hay jurisdicciones solapadas lo que, lo que evidencia eso es una fragmentación del poder. Y al final si estamos preocupados por proteger la estructura de libertades de las personas pues las jurisdicciones solapadas probablemente sean un instrumento buenísimo para protegerlas. para protegerlas. Y, y ahí ¿no? viene el, el tema entonces, de soberanía, entonces, Pero, pero general, por ejemplo claro. hay, hay discursos no voy a decir, pues, bueno, pero el profesor bien sabe que hay discursos... Pues hay que eliminar municipios, hay que racionalizar, poner número mínimo... de Y hay que, pues eso, hacer una competencia, que, que una sola administración se encargue de una competencia y que no haya duplicidades. Pues yo de ese tipo de cosas estoy en contra. Yo estoy a favor de las duplicidades, porque además... Claro, eh, eh, claro el, el ciudadano distingue quién le da el buen servicio y quién le da el malo. Y el ciudadano puede apelar a una si la otra le hace daño... Claro, ese tipo de cosas bajo la mentalidad del Estado compacto, único, tal, parece que son ineficientes. ¿no? La mente, es la mente cartesiana. Claro. La mente jacobina, si de una cosa, claro, que no haya, que no se duplique nada, porque parece que es irracional. ¿no? Y, no, y no es así. Es bueno que haya varios sistemas de transporte en competencia. Claro. Que haya transporte de ferrocarril, que transporte de carretera, transporte aéreo, transporte... Es que tienen de malo que compitan entre sí. No, no, no tienen nada de, de malo de esto y que existan varias circunscripciones. Por ejemplo, el propio España cuando hablan de esto, eliminar las duplicidades, sí, pero ¿y ¿qué suprimimos? ¿La policía o la Guardia Civil? Claro. ¿No? ¿Cuál de las dos sobran? Claro. No sobran. No, no sobra. Lo mismo en Nueva York, ¿no? 200 agencias de policía en el en sí, el estado de Nueva York, sí, sí. que es esta duplicidad que hemos platicado. Sí, sí. Y, y eso es uno de los problemas en, en Guatemala, que no aceptamos esta duplicidad, porque a veces hablamos de la soberanía, bueno, bueno tal vez para usted no. menos conocido, sí, pero la soberanía que... del sí, país y sí. cómo las leyes internacionales o, o locales, incluso el derecho que Guate, indígena, que Guatemala choca. Guatemala es un ejemplo, pues efectivamente hay que aprender a entender el derecho indígena, a lo mejor hay que ponerles líneas rojas, pero hay cosas de ese derecho que son positivas para la comunidad. Hay que, hay que aprender a, a darle competencias al gobierno local, que a día de hoy pues, pues está maltratado por la, por la, por la legislación guatemalteca. Este es un estado hipercentralizado. Además, un estado hipercentralizado del cual sus ciudadanos desconfían. O sea, confían en el gobierno local, que desafortunadamente no tiene competencias para afrontar la mayoría de, de problemas que afectan la vida cotidiana de la gente, salvo las grandes municipalidades, como es... Claro. La ciudad capital y tal, pero, pero claro, aquí hay 340 municipios, ¿no? ¿O ha crecido ya el número? 200 y algo, ¿no? No, yo, bueno... Ah, yo 400 diría, sí. yo diría 300 y pico, sí. sí. Pero vaya, que, que, que, que ese tipo de cosas, al final, pues, pues claro, o sea, ¿cómo cambiarlas? Pues lo primero es apostar por el gobierno más cercano a, a la persona, ¿no? Ya solo con, con moldear esa, esa mentalidad hacia hacia que la gente defienda, pues que el que tiene más cerca debe tener más competencias, ya hemos avanzado muchísimo. Sí. Y aquí el principio es delegar tal vez la tarea al nivel más, a la escala más pequeña posible. Si claro, en la escala más pequeña es el individuo, pues sería pero incluso, delegarlo hasta... Incluso, el, y es una el, cosa que con el profesor hemos discutido varias veces también, ¿por qué una empresa minera que se instala en la periferia del país tiene que pagar impuestos en el centro del país? Buena pregunta. Bueno, claro. O sea, si, si contamina y tal, ¿por qué no puede llegar a un acuerdo claro, con la lo comunidad local y, local y decir, que que pues mira, contamino, año, pero que. te doy formación, te doy más salario, te pongo un parque de distribución? Por ejemplo, la escala para prestar educación, a lo mejor es una, la escala para prestar sanidad es otra, la escala de los bomberos claro. a lo mejor es otra, porque no puede haber... Porque nosotros tenemos una administración que tiene que prestar todos los servicios. Claro. Pero creo, creo, estoy hablando igual de memoria, pero la administración suiza es, las, puede perfectamente suponerse una educación a nivel de dos cantones, una, una sanidad a nivel de uno o nivel de uno y medio. O sea, no, no tiene por qué. Las, la escala es funcional, no administrativa. claro y no, y no pasa nada porque concurran administraciones entre sí. Claro, es buen punto. Y no estandarizar todo del mismo tamaño porque no tiene ningún sentido. Vamos a ver, por ejemplo, las bibliotecas, que es un tema que conozco yo bien. Hay una biblioteca, hay un sistema de bibliotecas del Estado, hay un sistema de bibliotecas universitario, hay un sistema de bibliotecas autonómico, hay un sistema de bibliotecas local, en España, por ejemplo, pasa algo, cada uno tiene su público, pero cuidado, se complementan unos a los otros. Claro. Se, se complementan, a lo mejor si se una, no una biblioteca sola no le sale bien, porque cada uno tiene su público, pero cuidado, se complementan. Yo a veces, curiosamente, encuentro libros en las bibliotecas locales, raro. Y si quisiera estudiar algo más complicado, pues bueno a una biblioteca. Normalmente son de acceso a también, las bibliotecas, a todos, todas las bibliotecas a, pero no pasa nada porque haya a distintos niveles. ¿Es que hay que hacer una biblioteca sola? Sí, pero no, no, no. Una biblioteca sola, por ejemplo, sería una biblioteca de gran tamaño, pero a lo mejor esa biblioteca pierde la proximidad que tiene la biblioteca local, que es a la casa cerca por ejemplo, el niño por primera vez. Y eso es lo que hace es, el Estado en otros ámbitos también. Claro, pero yo tengo una biblioteca local, allí tengo... Tiene libros para niños, digo yo, donde es conozco yo de mi ciudad. Para niños, allí juegan, son cosas pequeñas. Tiene libros para adultos también, pero es una biblioteca que tiene fácil acceso, no, no mete miedo. En cambio de biblioteca de la universidad mete miedo a una de fuera, porque ya tiene unos barreres, no sé, por el estilo. Pero todos se complementan. Claro. Si yo pongo una biblioteca universitaria para todos, mucha gente no, no se atrevería a entrar por primera vez, porque no está cómoda allí. Claro. Quería, quería pasar, como va volando el tiempo con ese tipo de conversaciones, porque ya saben. Eh, quería ir a un, una pregunta completamente diferente. Esta pregunta es de Austin, o Austin, no sé cómo sería. Dice, buenas tardes, profesor Pastos. Me imagino que está en España porque aquí todavía es mañana. Eh, un honor poder escucharlo. ¿Qué opina de Schumpeter, de Joseph Schumpeter? A ver, Schumpeter es un... Es, a, a mí me cae bien. A ver, es un señor... Yo leí la, la, bibliografía, la biografía del de Robert Loring Allen hace mucho tiempo, cuando era joven. Me gustó mucho la, la figura. Era banquero, ¿no? ¿Qué? Era banquero. Fue banquero fracasado. Pero ¿no? esa idea, así que era como un ser sufriente. ¿no? Porque fueron un ser fracasado. Es eh, que estuvo casado así brevemente, le murió la mujer y la hija, entonces sufrió, sufrió toda la vida. ¿no? Fue, fue un ministro de la Hacienda fracasado, fue un banquero fracasado, de hecho, se arruinó al banco y quedó de ver mucho dinero que fue cuando fui a vivir a Harvard, pero me gusta la, la verdadera, me gusta el capitalismo de democracia, me gusta la teoría del imperialismo, que me gusta mucho, la historia del análisis económico, la teoría del desarrollo económico, un otro que siempre me, me interesó, aunque no comparta todo lo que digo, porque él era una especie de, de Moisés, que llevó la economía, por ejemplo, las matemáticas, pero no entró nunca en ellas, pero era muy muy pro-matemáticas. También él veía como el socialismo como algo, como algo inevitable, ¿no?, y se lamenta, porque él defendía el capitalismo. Pero esas ideas de que, por ejemplo, el capitalismo le faltan santos y héroes. A mí eso siempre me llama la atención. Obviamente. No hay nada... Todo sistema político o económico tiene que tener algún tipo de valor extra económico. De otra forma, que la gente está dispuesta a luchar y sacrificarse por él. ¿no? Y nadie es capaz... el capitalismo no es capaz de generar un mundo de santos, de héroes, de... Claro. de mártires que sean capaces de luchar por él. Por eso decía él aquello tan, tan gráfico de que el... De que el... El capitalista puede decir no, pero no es capaz de echar un ganso del despacho. ¿no? Que dicen que no es capaz de echarlo él, necesita de, de alguien que se lo vaya a echar. ¿no? Claro. Porque, y eso dificulta mucho el liderazgo social. Esa, esa falta de épica... Y dificulta el liderazgo social. Claro, es importante, sin, es, importante. Al final, es importante. Va el señor Faudal, cogería el ganso, él o lo asaría. Importante. ¿No? <risa> lo cogería por el cuello echarlo John él. John Peter, que por otro lado es medio padre del public choice, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, sí, sí, sin sí, dudas. Sí, sin dudas. Duda. Pues o sea, es... Pero... es, es... Lo que sí me llama la atención era es de que... Clase de Mises. Sí, pero sí. Mises en su memoir se escribe, él no es uno de, de, de los nuestros. No, no, o sea, él dice, no es. la escuela austríaca es esto y Schumpeter estudió, está aquí afuera. Él fuera. estudió eso, pero no era, no. Tiene sí. algunas cosas. Fue justo, era justo, sí, Mises? sí, tiene algunas cosas. No. En, tiene algunas cosas muy, muy brillantes, pero no, no es un austriaco. En no. análisis, no, sí, no, sí, no es austríaco. Y es un defecto. Bueno, me parece que no fue austríaco. Todo porque lo estudió con los grandes. Fue uno de bombardeo. Claro. Ese no lo tenía así como muchas no sé no. por qué. Sí. Claro. Vamos a... Ahora, yo sí creo que es uno de los grandes. Si un pero no también. es un saco. No, no, no. Vamos a, vamos a pasar a la última pregunta, como ya hay, hay, hay poca. Eh, tal vez me gusta terminar con el tema de tecnología. Entonces, aquí una pregunta de Cuator eh, y pregunta en YouTube. Y pregunta, ¿qué opinión les merecen las tecnologías de blockchain y, y con, contratos inteligentes? como camino hacia una sociedad sin estado o al menos microestados. Esa es la idea. ¿Qué metemos yo? Que los estados son, o, o unos es consciente. A ver, mucha gente ve el blockchain como una tecnología. Y ve el Bitcoin, por ejemplo, como un método de especulación. El Bitcoin, la idea es que sea el dinero, no que sea una cosa particular, sino que sustituya al dinero estatal. Esa es la idea. Entonces, así vamos a equivocar. El blockchain lo ve como una tecnología que se usa ya las administraciones públicas, por ejemplo, para el registro. ¿no? o que puede ayudar a, a los funcionarios a hacer su trabajo. Claro. Y efectivamente, si no somos conscientes de lo que estamos haciendo, todas las tecnologías son reversas y pueden perfectamente usarse contra uno mismo. Mm. El sí. Internet puede usarse perfectamente para liberar, pero el Internet, los, como se usa por ejemplo en países como China, por lo que dicen, está han usado para controlar, para rastrear lo que uno hace, lo que uno ve. Yo, yo por eso creo que, mm. a, a pesar de que se banaliza mucho, no lo de la batalla de las ideas es tan importante por eso. Porque al final la tecnología no deja de ser una herramienta. Central. Una herramienta que puede ser utilizada para el bien, o sea, para más libertad o para el mal, ¿no? China es una dictadura tecnológica ¿no? la imprenta, que te videovigila y te vigila en Internet y te todo. utiliza toda la tecnología claro. para, para dominar, no, no para a evida, evitar la dominación. Tenemos el ejemplo de la imprenta. Fue una tecnología desde principio que también podía, se podían editar libros baratos, se podían hacer de muchas cosas distintas y acceder a cultura y conocimiento nuevo. Pero fue usado rápidamente para, para los entrenamientos. Se usaron libros de texto escolares para enseñar a todos los niños lo mismo o para controlar las lecturas. Una cosa puede ser usada para una cosa para la otra. Es la tecnología neutral. Sí, la tecnología. Entonces, esa esperanza de que la tecnología nos va a llevar a, sí, un, usa, si a más usa, libertad, al microestados si con, con un proyecto coherente, sí. Si el Bitcoin es usado, por ejemplo, hipotéticamente, tal como lo plantea, se plantea por su fundador, como un elemento para debilitar el poder del Estado al eliminar el poder monetario o la capacidad de emitir moneda del Estado, sí. Si se usa como un activo para, invert, para invertir, comprar y vender, pues no. Claro. Y hay una teoría que el Estado sí. efectivamente sí. llega a la innovación y se la hace la, la suya. ¿no? Lo, lo, claro, lo asume y cuenta. lo usa como herramienta, pero, pero, como arma. El Estado va a intentar patrimonializarlo todo. Esa es la realidad. ¿no? Al final el Estado es una máquina que concentra poder. Y es muy hábil la... <risa> Entonces en esa lógica de concentración de poder, toda innovación que amenace el status quo de poder, pues va a ser... Va, el Estado va a mover sus aparatos y, como dice el profesor, yo sí creo que es muy hábil y por eso al final hay que estar constantemente denunciándolo y constantemente evidenciando la amenaza que representa. El Estado, en última instancia, es eso, es una máquina de opresión. Y el gobierno, al final, es... Eh, a ver, el, el, el, el, la, la, bueno, la batalla por las ideas es, es más importante que la, que la propia... Tecnología. Claro, por ejemplo, también tecnologías que inventó el Estado, como la escritura, por ejemplo pueden dar la vuelta y usarse contra él. Mm. Por contabilidad. O sea, el gobierno es hábil en política, no. pero no hábil en, no, la realidad, tú, usted, en el te, resto de, tecnología, de la tecnología. La tecnología es neutral. El uso que se le dé a ella. Y con, con el fin. Pero la tecnología del blockchain puede ser usado tanto para una cosa como para la otra. Claro. Sí. Y el, es, el Estado es falible. El Estado es va a intentar contenta. concentrar el poder, pero es falible. Es falible. El Estado no, se equivoca. Está, está hecho de personas también. No, Así es. No tiene poderes divinos. Que eso yo creo que es algo que mucha gente... Tampoco tiene claro, ¿no? El Estado falla. Falla habitualmente, además. Y es ¿Sí? una cosa que creo con, con, con China, ¿no? Cuando se habla de que China está intentando conquistar determinados espacios. China calcula mal. Tiene problemas de cálculo. Exacto, exacto. Tiene problemas evidentes de cálculo. China, y esos problemas de cálculo fuera de su país y dentro pueden generarle problemas. O sea, la, la predicción es que China no... Es que hay muchas chinas. Usted compara las chinas pequeñas, pequeñas con la grandes. Sí, va mejor. ¿Sí? Como Shenzhen, por ejemplo. No, la china es no, Hong Kong, es Macao. La China pequeña es Macao. La China pequeña es Macao Singapur. Pues ¿Taiwán? ¿Singapur? ¿Taiwán? Y Taiwán, ¿Singapur? ¿Taiwán ¿Singapur? claro. Incluso apuntan Malasia también, porque hay mucha población china Pero bueno, Singapur, pero son chinas pequeñas, o sea, pobladas por China ¿Cuáles van mejor? Bueno, eh, quisiera seguir esta plática casi todo el día, pero bueno, desafortunadamente hay que eh, terminarlo. Muchas gracias por participar en este, esta discusión animada entre el profesor Miguel Ancho Bastos y Eduardo, aquí en mi par... Eh, y un servidor, eh, muchas gracias. Les invito a que sigan a Cadep, el Centro para el Análisis de Decisiones Públicas de la UFM, en redes, y ojalá en algún futura ocasión podamos seguir discutiendo esos temas. Muchas gracias y feliz día o feliz tarde. Gracias, hola. Gracias. gracias. Antigua such an amazing, special place. Absolutely beautiful location. We're outside in nature. Han sido dos días en los que hemos dado un, un repaso a todo lo que es la marroquín y también un repaso a todo lo que creemos que debería ser. The co-creation forum is, I think, the perfect instrument for achieving true freedom of the exchange of ideas and increasing the knowledge that we have. Hay que estar abiertos al descubrimiento de nuevas ideas. En Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. Cuando uno agrega más mentes al proceso, uno sale enriquecido porque descubre métodos que, que no hubiese pensado por sí solo. Ha sido Una apasionante experiencia de co-creación y co-creatividad, en la que personas de diferentes partes del mundo venían a crear la carrera del futuro. 67 participantes pensando en el futuro de EPRI. It's a really interesting opportunity to engage with people in a sort of bottom up way to ask and try to provide some answers to important questions about education and society. My expectations were actually superseded by reality, that the reality actually worked a lot better. La universidad es un lugar de innovación. En cuanto deja de ser un lugar de innovación, deja de ser universidad. Por eso, innovación y universidad son la misma cosa. This event is putting Francisco Marroquín and the networks of scholars in Guatemala, students, on the international map. The future is very bright for EPRI and very bright for UFM.